¡Hey! Muy buenas a todos, aquí venir Comentando y estamos en el tercer capítulo de Earth MC. Desde que grabé el segundo episodio, pues he, he tratado de, de, de, de grabar el tercer episodio, pero eh, no me he salido y me morí, entonces perdí la mayoría de mis cosas, pero logré recuperar eh, armadura, espada, pico y piedra que tenía en mi underchest para, simplemente para tener de seguro. Entonces he viajado en lo que he estado, eh, no en videos, entonces pues sí, les enseñaré dónde estoy. Estoy ahora mismo, estamos aquí en el Mar del Norte. De hecho, en el supuesto episodio 3 que traté de grabar pero no me salió, me fui por acá a Noruega, la verdad es que estaba bastante padre, me fui profundamente por, si no estoy mal, este río y llegué a una ciudad que estaba bastante bonita pero me caí en un agujero y no recuperé mis cosas entonces eso es algo desafortunado pero hoy continuaremos nuestros viajes eh, lo que tenemos que hacer es ir hacia el oeste entonces a, a eso iremos y esto es básicamente ir, e ir, e ir, e ir, y nunca para nunca para y es bastante tardado, eh, entonces pues no los aburriré, ¿eh? porque este sí es un viaje bastante largo Encontramos por aquí un portal al Nether Veamos qué es lo que hay en el otro lado, la verdad es que no me acuerdo, pero nos encontramos en el Nether Uy, pensé que el portal no existía, pero parece que por acá hay una bastión Entonces supongo que alguien agarró la, la semilla o algo así del mapa y tomó las coordenadas y se fue en el Overworld y puso las coordenadas para la bastión. Entonces, yo creo que eso pasó. Pero, hey, quién sabe. Vamos a salirnos aquí porque no quiero ir al Nether. Pero, pero por lo pronto, vámonos aquí para allá. Aquí ya sé quién murió aquí. LOL. Oh, y sí, llegamos a un pequeño establecimiento donde hay un muy bonito barco, la verdad. Y este es un pueblo, eh, no estoy seguro, como podemos ver ahí, <ríe> son las Islas Faroe, o Fa Faroe Islands, Islas Faroe, no sé cómo lo quieren decir, pero pues estamos aquí, es un lugar lleno de cultura, y pues sí, está, a ver, vamos a, uy, no nos queremos quedar sin bot. Vamos a, a, nada más a explorar, eh, a ver qué encontramos, aquí hay un cartel, veamos qué dice. Camino construido por Baelo 999 Ahí parece que está el establecimiento principal Primero quiero llegar a la cima de esta montaña que se ve... ...se ve de dioses uh, Parkour... oh, shit Ah, pues puedo hacer eso Y estamos en la cima de la montaña, la verdad es que no hay nada tan interesante por acá No se me creció el Minecraft, wow Perfecto el Sol se pone Oh sí. nos tenemos que ir de acá Vamos, vamos, vamos. Hasta que diga que estamos en Wilderness. Y... Nos vamos. ¿Hacia o sea, dónde está el sol? ¡Ah! He aquí las ruinas de un viajero que paró en el Mar del Norte. Pero la verdad, no se han perdido nada en los últimos mil bloques. La verdad es que no no está tan interesante más que el ocasional bloque de tierra o de piedra o así. Finalmente a Islandia. Eh, por lo pronto se ve bastante bonito. Como podemos ver aquí, unas cuantas cuevas y unos mobs que están exponiendo. Me voy de acá, pero. Eh, pues lo que voy a hacer en esta isla, en Islandia, mientras los episodios pasan, es que me voy a quedar aquí en la isla porque voy a hacer aquí algo épico. y Como pueden ver, eh, no, no, por alguna razón no me veo aquí, pero. Eh, Voy a. como to, como casi toda la isla no tiene pueblos. O sea, de que no tiene pueblos como este. Que está rodeado por una cosita. Así de. De azul. Eh, pues voy a aprovechar para minar recursos. Y así a lo mejor y consigo. Eh, cositas. Que. que recupere. De pues. De, de. cuando me morí. en el episodio pasado que, que grabé y que nunca subí. Entonces, pues sí. Entonces creo que por lo pronto lo dejaré por aquí. Entonces eh, espero que les haya gustado el video. Si quieren más de estos videos, díganme en los comentarios, dejen un like, me ayudan un montón. Suscríbanse y nos vemos en otro rato. Adiós.